Partimos siempre de la cooperación y de la colectividad. Entendemos Medina Zara como algo que es de todos. La ejecución material del proyecto también se hace de forma colectiva siempre y abierta a todo el que quiera participar. Como hoy que estamos en el patio pues montando lo que esperemos que en breve sea la torre, la torre homenaje a Brancusi. ...que ese proyecto hay que decir que sí parte de Juan Serrano. El diseño de Juan Serrano que, que va compuesto de una serie de piezas... ...que ahora mismo están en el patio... ...y entre prácticamente todos los de la asociación... Eh, pues estamos pintando, se están ensamblando las piezas, hay una energía que puede ser un paralelo a lo que ocurre también con, a lo que queremos hacer eh, con Medina y, y la ciudad, sobre todo, bueno, con el mundo, ¿no? Pero como estamos en Córdoba, y la mayoría de más somos de aquí, tenemos mmm, nuestros ancestros instalados, y, y, ...y además somos artistas en todo el sentido completo de la palabra... ...no solamente eh, referente a un diseño concreto. Los que, que hemos trabajado en el mundo del arte contemporáneo... ...creemos que Córdoba necesita un revulsivo... ...o de un discurso renovado... ...y con una, con una entidad, como puede ser... ...como una referencia, que sea un museo arqueológico... Eh, ...que sirva de referente... ...para que el debate entre el pasado, el futuro... ...y el presente y el futuro... ...se conciban con una línea de continuidad... ...y en ese sentido Medina Sara empezó... ...pienso que, que Blancruz sí, es un escultado contemporáneo... ...su trabajo entronca en muy bien con la cultura primitiva. Y con la modernidad, y con. O sea, es un escultor que, que no es fácil de, de entender, pero que ha sido clave en toda la historia del arte del siglo XIX. Es un momento de, como de reflexión, como de salir de unas coordenadas para permitirnos la libertad de mirar de otra manera. Este homenaje a Brancusi. Eh, es una, es, una, es una torre que va de la tierra al cielo, es conectarnos con, con esa, ese otro estado inmaterial que es necesario en toda obra de arte y de sentido colectivo. Como la cultura que no debe de tener nunca fin sí, y estar bien asentada. La muerte no es nada, no es la individuales, no nada. La muerte no es nada, no es